Todo, todo nos lo llevaban de la casa. ¿Cómo? ¿Dónde fue eso? La joya. ¿Cómo pasó todo? Adiós, imagínate, yo llegué ayer y cuando hallo la casa vacía. ¿Usted tiene sospecha de alguien? Yo tengo sospecha. ¿De quién? De una gente por ahí. ¿Quién es tu barra? Todo, la casa la dejan vacía, cama, nevera, todo. ¿Y cómo fue eso? Fue ayer que yo lo vi. Yo estaba en la capital, porque yo soy una mujer enferma, yo sufro del azúcar. Y hasta... no hay nada. ¿Qué le pide usted a las autoridades? Bueno, yo le pido que vayan a investigar allá. Que vayan a investigar, porque imagínate, eso no me puede quedar así. Que, que a uno le hagan un globo y que nadie diga que ve. ¿Dejaron la casa vacía? Vacía completamente. Todo, ¿Todo cama, nevera, y todo, todo. Silla, todo, la dejan vacía. Nosotros tuvimos que dormir en el suelo anoche.